Como transmito sentimientos nobles son puros. Los hice creativos me convierto en duro. Escribo luego pulo conectando mis ideas y pateando culos, pateando culos. Nadie me sorprende estoy elevado y por ende lo que compro nadie vende. Se llaman sentimientos los transformo a mi modo entre pobreza y lodo. Nadie me dijo cómo era el modo. Solo escucho a la música que me guía Si no escuchara, ¿dónde estaría todavía? Perdiendo el tiempo y parte de mi vida Siga mi arte, es la correcta vía Mucha suerte, quieren bloquear mi paso Mientras beben agua de mi vaso La gota que derramo, sigo siendo esclavo Mis vicios, con mi alma hoy los pago Con mi alma hoy los pago Correcta Siempre certera, es mi frente, con resortera, acaso lagartijas se sentían valientes. Solo se mataron con su propia mente, la unión no conoce a su gente. Traicionan a quien les regala vicio y pan, cambiaremos tema porque mierda va a sobrar. Sobre Mérida un amigo aprende a cultivar, esos detalles ya saben, conmigo no hay falle. Y todo pasa lento buscando mi sueño Si quiero alcanzarlo necesito empeño Sin olvidar quién me apoya ni de dónde vengo Para esto vivo y para esto muero, muero Y todo pasa lento buscando mi sueño Si quiero alcanzarlo necesito empeño Sin olvidar quién me apoya ni de dónde vengo Para esto vivo y para esto muero, muero Muero y regreso apostando todo a nada Perdiendo por sincero y nunca dar la espalda Son cosas de la vida, cuidado con alquías Si confías aprenderás en esta vida, nadie fía Escribo melodías, hace mucho ruido Los ritmos crudos van conmigo Haciendo sacrificios en venganza No importa la causa si recibes éxito como ganancia